Bueno, recordarán el ejercicio que hice en el video anterior que tiene esta forma. Corresponde al, al ejercicio número 14 del libro Matemaci Matemática Básica de Espinoza Ramos. Bueno, ya había dado los detalles de este libro en, el, en la descripción del video anterior y no había mencionado que también tenía el, la clave de respuestas o solucionario, bueno, la respuesta en sí. Y cuando hago la comparación con mi desarrollo este es un segundo desarrollo que hice por mi cuenta utilizando todos los teoremas y todo y es, al comparar ambas respuestas, la de, del autor del libro y mi respuesta es la misma, excepto que yo lo presento como raíz cuadrada de 20 aquí y aquí 2 raíz de 5, 2 raíz de 5 ¿no? menos raíz de 20, más raíz de 20 la raíz cuadrada de 20 es obviamente raíz cuadrada de 4 por 5, donde 4 es su raíz cuadrada es 2, ¿no? entonces es la misma respuesta pero presentada en una forma diferente sí. este a pesar de que hubieron algunos reclamos en la caja de comentarios al final se, se pudo esclarecer todo pudo esclarecer todo y el, y acá este esto que estamos observando aquí este desarrollo está un poco más ordenado que en el video anterior bueno lo voy a dejar el lo voy a dejar en el, en el twitter o bien en la página ya ya ver en, en qué momento en qué parte lo dejo mejor lo dejaré siempre en el enlace en, en la descripción de este nuevo video. En este video qu quiero aclarar eso nada más sobre el ejercicio 14. Y además este, hacer el, el siguiente ejercicio del, del, del libro que tenemos acá. O sea, si, si el 14 con, eh, consistía en resolver una inecuación con un valor absoluto y un máximo entero. El siguiente tendría algo parecido también. Además tengo una cantidad que está dada por un radical, casi parecido como este, excepto que no hay valor absoluto. Y después tenemos un, un factor, un factor este, que, que multiplica esa raíz cuadrada en el anterior. No era un factor, sino un denominador, pero bueno, es, es similar. Ahí está la respuesta, vamos a hacer que coincida, vamos a, a resolver el ejercicio número 15. Bien, primero observamos pues, que esta cantidad es siempre positiva, es una raíz cuadrada. El resultado de una raíz cuadrada siempre es positivo. Y el otro factor, el segundo factor, tiene que ser necesariamente mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque aquí esto me está diciendo que es mayor o igual que cero el total, ¿no? el total. El total de todo esto tendría que ser positivo. Y cuando un producto sale positivo. El producto sale positivo cuando ambos son positivos. Que es lo mismo decir mayor o igual que cero. Mayor o igual que cero. Entonces entendida esa parte no hay nada... Este, que quede que quede en el aire digamos que quede inconcluso bien entonces o sea dos números que al multiplicarse sale mayor o igual que cero es la única manera de que sea mayor o igual que cero es que ambos sean negativos o que ambos sean positivos la raíz cuadrada nunca saldrá negativa así que como la raíz cuadrada es positiva el segundo factor tiene que ser necesariamente positivo entonces ahí es donde escribimos la raíz cuadrada mayor que cero ya no la vamos a escribir porque es muy obvio lo que sí vamos a escribir es el x, en su mayor entero, al cuadrado, menos 6, mayor igual que 0, ¿verdad? Sí. Y eh, se puede factorizar ¿sí? dos números que multiplicados en 6 serían 3 con 2, y que sumados de menos 1, que es el coeficiente de medio, debería ser más 2 aquí, ¿sí? menos 3 más 2 menos 1. El siguiente paso ahora es eh, ponerlo de acuerdo al método de puntos críticos en la recta, cambiamos el menos 3 como 3, y cambiamos el 2 como menos 2. Es parte del método de puntos críticos que ya todo estudiante de un curso de matemática básica para la universidad debe de dominar. Entonces según el método de puntos críticos vamos a elegir los positivos. El intervalo marcado con signo más. Entonces va desde menos infinito hasta menos 2 y bueno, algo así. Ahora lo que sigue es este. Esto me está diciendo que el mayor entero mayor entero de x es menor que menos 2 bueno es aquí se pinta ¿eh? este punto de aquí se pinta, se pinta porque acá ahí está el símbolo de igual así que sería menor o igual que menos 2 y acá el mayor entero es mayor o igual que 3 mayor o igual que 3 aquí aplicamos un, un teorema teorema número 8 en mi sitio web, voy a dejar el el enlace también en la descripción del video para que podamos observar quién es el teorema y no se nos vaya mucho el tiempo al cambiar de página. Teorema 8, ¿no? Y en el otro aplicamos el teorema 6. Sí, para el menos 2 aplicamos el teorema 8 y el otro, en el segundo, aplicamos el teorema 6. Aquí está el símbolo de O porque vamos a reunir. Entonces, al aplicar el teorema 8 ya podemos anular el operador del mayor entero y así tendríamos X menor o igual que menos 2. Y para este haga, este, también aplicamos el, el teorema y desaparece el operador de máximo entero. Y se le suma, así, ah, si sí, algo estaba haciendo mal aquí, es menor que. Ya no es menor o igual como lo teníamos aquí. Y ahí decía menor o igual. Pero ahora vamos a colocar menor que por el teorema. Este menos 2 se le suma a 1, según el teorema. Así tendríamos x mayor que menos 1. Aquí está el símbolo de la disyunción. X mayor o igual que 3. En teorema 6, sí, con el teorema 6 eh, se mantiene igualito, es invariante. ¿no? Ahí no cambia el 3. ¿no? Si acá es 3, acá también debe ser 3. Bien, X es mayor o igual que 3. Ya. Esto de aquí lo vamos a graficar en, en un intervalo y, y, y lo vamos a intersectar con la otra inecuación que saldrá a partir de lo que está dentro del radical de aquí. De ese radical. Bueno, podemos escribirlo en forma de intervalo menos infinito, coma menos 1 reunido con 3, más infinito cerrado en 3. Esto este entonces lo vamos a, vamos a llamarle intervalo 1 sí, y el otro será intervalo 2 para, para la otra que ya había mencionado. O sea, para este si Esta es el primer, el primer factor que yo antes había mencionado, es mayor o igual que 0, sí. Pero la raíz cuadrada, para que pueda existir, es necesario que la parte de adentro tenga que ser mayor o igual que cero. Es una propiedad, propiedad básica en los números reales. ¿no? Para que exista la raíz cuadrada, tiene que ser la parte de adentro mayor o igual que cero. Raíz cuadrada elevado al cuadrado ya. mayor o igual que cero. Ahora si sí vemos que es una diferencia de cuadrados y eso es igual a, sería de ese modo. ¿no? ya Lo hemos transformado a eso. Y ahora tenemos que resolverlo de acuerdo al método de puntos críticos. Y tendríamos menos raíz cuadrada de 12, más raíz cuadrada de 12, ¿no? más, menos, más. Entonces nos damos cuenta de que hay que marcar los, los positivos. Marcamos los positivos. Sí, solamente marcamos los un lado positivo, los intervalos positivos, desde menos infinito hasta raíz cuadrada, desde raíz cuadrada hasta, hasta ahí. Bien. Eso quiere decir entonces que el mayor entero de x es menor que menos esta, este valor que es 3.3 aproximadamente no, 3 punto y algo. 3 punto y algo. Y, y entonces, ¿quién está más allá del menos 3? El menos 4, ¿verdad? Entonces necesariamente el máximo entero tiene que ser menor o igual que menos 4. Porque el máximo entero es un número entero. ¿no? Es un número entero que está a la izquierda de menos 3 punto y algo. Menos 3 punto y algo. ¿Quién, ¿Quién va a la izquierda en la recta numérica? O sea, yo estoy hablando de esto. Menos 2, menos 3, menos 4. ¿Quién está en, a la izquierda del menos 3? El menos 4. Por esa razón yo digo que esto es el es el conjunto de valores para el mayor entero que están diciendo ahí porque es menor que menos tres puntos y algo que está en medio entre menos 3 y 4. ¿no? y esto no así sé si me dejaba entender pero es, es lo que es el análisis que yo he aplicado y me permite a mí llegar a la respuesta también, no porque al final se comprueba se comprueba con la respuesta del mismo autor que yo ya antes les había mencionado bien y acá en este intervalo pues me está diciendo de que el mayor entero de x es mayor o igual que raíz cuadrada de 12. Cuadrada de 12 ya sabemos de que es 3. Punto y algo, ¿no? 3. Punto y claro. algo. O sea que es un número que está entre 3 y 4, ¿no? O más allá. Entonces ahí nos damos cuenta de que ese mayor entero tendría que ser desde 4 en adelante. Puede, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Porque es mayor que este, ¿no? Mayor que el 3. Punto y algo. Bueno, el 3. Punto y algo está por ahí. ¿no? Bien, entonces escribimos mayor entero de x mayor o igual que 4. Igual que 4. Ahora aquí aplicamos el teorema, 8, el teorema 8 y acá aplicamos el teorema 6. Según el teorema 8 se puede anular el, esto. Se aplican justamente los teoremas para anular el operador. Entonces se anula el operador y me va a quedar menor que menos 4 más 1. Y después, al reducirlo, al simplificarlo, reducirlo me va a quedar x menor que menos 3. Para el segundo, para este que estamos viendo aquí, que estoy señalando, tendríamos x mayor o igual que 4. Ahí no hay ningún problema. Se puede anular estos corchetes del operador sin ningún problema, porque así me lo garantiza el teorema. No me Voy a garantizar de que no pasa nada al quitarle en, en eso. Y así pues tendríamos x mayor o igual que 4. Ya está, ya lo tenemos. Eso justamente es el intervalo que yo voy a, a intersectar con el que ya habíamos obtenido en, en el paso anterior. En este paso, en el 1. Bien, tendríamos entonces x pertenece al menos infinito hasta menos 3. ¿no? Reunión 4, cerrado. 4, coma más infinito. Esto entonces le llamaríamos intervalo 2. Intervalo 2. Y pues vamos a con continuar por acá porque no me va a alcanzar obviamente. Este intersectamos ¿no? Intersectamos 1 con 2. Intersectar el intervalo 1 con el intervalo 2. Tendríamos que necesariamente hacer el gráfico en la recta. Aquí está la recta. Y pues vemos de que está el menos infinito. Está el más infinito. Está el menos 3. Claro ustedes pensaban que iba a poner el menos 1. No. Primero el menos 3 porque está más a la izquierda. Ahora sí si sigue el menos 1 y después el 3 antes que el 4 claro, ¿no? el 3 va antes que el 4 y ya está ahora sí lo único que me queda es levantar segmentos pequeños ¿no? segmentos pequeños es allí, para el 1 es abierto, abierto. y para el menos 3 también es abierto para los demás es, es cerrado y entonces a la hora de pintarlo todo pues vamos a ver de que los colores, bueno si es que tuviera colores este, tendríamos esto nada más como, como resultado de la intersección ahí está, lo que estoy marcando con color rojo y el otro digamos que lo marco con color con color celeste ¿eh? celeste con rojo, entonces los dos colores estarían cruzándose ahí en esa parte el cual le voy a marcar con con ya, la parte morada obviamente es esto esa sería su intersección el también, ¿no? en el 3 levantamos aquí un segmento aquí es aquí si se pinta y dice que es mayor que 3 ¿no? o sea de 3 a infinito de 3 a infinito y está se pinta hasta acá sí. después el 4 este 4 de 4 más infinito también se levanta y luego se traza hacia la derecha y, y ya está entonces ahí podemos pintar de algún color con color rojo aquí pintamos con color rojo sí. y en el otro pintamos con Verde, por ejemplo. Y ya está. Entonces ahí sí, claramente, claramente es lo, los dos colores se están cruzando en el intervalo que va desde 4 hasta más infinito. O sea que aquí tendríamos el intervalo menos infinito coma menos 3 reunido con el intervalo que va desde 4 hasta más infinito. Y ya está. Entonces ahora tenemos que ese es el conjunto solución. El conjunto solución. De la inecuación que me había propuesto resolver es menos infinito, coma menos 3, es el de aquí, ¿no? y luego sigue este de acá ¿no? reunido con aquí es, cerrado, es cerrado en 4. Con el teorema 6 se mantiene, se mantiene el mayor o igual, es cerrado ¿no? desde, desde menos infinito a menos 3, ahí está, y luego cerrado desde 4 hasta más infinito. Me parece que ahí el, el autor del libro se ha equivocado y ha puesto abierto en 4, pero en realidad es cerrado. ¿no? Uh -huh. Sí, a veces hay errores tipográficos en este libro. Abierto, archivo cerrado, pero Intervalo cerrado en 4, en el punto 4. Y ya lo tenemos. Esto viene a ser la respuesta. Uh -huh. Sí, yo lo hice dos veces, lo tengo en una hoja aparte. De sí, justamente lo acabo de revisar y me sale sí, cerrado en ese lado, cerrado en 4. No, no es abierto en 4 como lo, han, lo acaba de mencionar ahí el, el autor. Y si ustedes han encontrado alguna falla, pues ahí sí les voy a agradecer que me lo hagan saber en comentarios y podré en el siguiente vídeo donde, donde, donde desarrolle, porque en el siguiente vídeo voy a, a desarrollar los demás. ¿no? La 16, sí. En el próximo video yo voy a desarrollar la 16. Antes de desarrollar la 16, si es, que hay alguna, si es que hay alguna duda, entonces podremos ver si es que hubo alguna falla acá. Bueno, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Y pues les digo que me manden al Twitter cualquier inquietud en YouTube o bien en el Twitter. En el Twitter me pueden formular las preguntas, qué sé yo. Ahí, ahí estoy dejando mi espacio en donde podemos hablar... Sobre eso. exclusivamente en esta temática, estamos en esta temporada, estos, en estos días estoy enfocándome más en, en lo que es inecuaciones con máximo entero. Soy un especialista en ecuaciones de máximo entero y gracias por la, por la atención que le están dedicando a esto y por lo que están estudiando en su carrera. Bien, ahora sí, me estoy despidiendo. Hasta luego. Denle me gusta, suscríbanse, compartan. Gracias.